Eh, siempre en las mismas fechas Y a pesar de que han pasado años Y se repite el problema Nos encontramos de nuevo esta noche Con estas inundaciones terribles Como aquí Ariel Suárez comparte en Twitter Cómo se ve el, la magnitud del, de, de, la, de las inundaciones ¿no? Es impresionante que Que en 2009, 2011 y ahora en 2017 Se repite la misma escena ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que falta para que las autoridades pongan cartas en el asunto? Miren nada más, eh, aquí es más o menos un metro, casi un metro del, del nivel de donde llega el agua este, Pasan y pasan los años, hay que recordar que en 2009 la ONU estuvo este, interviniendo en... Este es el video que les quiero mostrar, es un video impresionante Vean cómo brotan las aguas negras aquí Y lo que está pasando con esta agua Que se está yendo a las casas que están justamente a un lado ¿Cuánta agua está entrando aquí? Eh, es la tercera vez en 10 años Bueno, un poquito menos, como 8 o 9 años eh, ¿Por qué no toma medidas eh, preventivas para que esto ya no ocurra? Otra vez las promesas, otra vez a darle... 20 mil, 15 mil pesos a cada casa, cuando se puede evitar, además ni siquiera alcanza con eso, miren nada más cuánta agua está aquí, brotando en las aguas negras, este no solamente es Valle Dorado, es Arboledas, y como les contaba hace un rato, ya en 2009, aquí lo, lo cubrimos en, en Yo Soy Red, eh, hubo hasta un recorrido de Ban Ki-moon, ¿no? en la época de Felipe Calderón, Luego, otra vez en 2011, en Coatitlán donde hubo muertos, este, se implementó el, el plan de N3. Este, ¿Qué debe pasar para que las autoridades, tanto locales, municipales, eh, estatales perdón o federales, hagan algo? ¿no? El próximo año va a haber este, inundaciones. Les, les quería mostrar algo en particular porque, si vemos las fechas, en 2011 fue el 31 de agosto hoy estamos a 29 y en 2009 que fueron las peores bueno que falta ver todavía la magnitud de, de, de lo que está pasando este, eh, ahorita Este fue el 9 de septiembre de 2009 o sea que se puede anticipar lo que puede pasar en Valle Dorado es falta voluntad ¿A alguien le conviene que esto pase, pues, pues sería muy difícil creerlo. Pero ¿por qué no actúan oportunamente? Es uno de los principales trending topics. Aquí lo tenemos en el, en el lugar octavo. ¿no? Y pues, bueno, toda la solidaridad, toda la gente que está ahorita viviendo las inundaciones allá en Valle Dorado. Eh, ojalá que, que, que se alivien todas las anegaciones.